¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos a Lightspeed Spanish! ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Today we are doing uh, Advanced 45, so it's going to be in Spanish, and we are talking mm -hmm. about eating mm -hmm. habits. Now, now, that isn't eating habits, like a monk's habit, no, eating <laughs> habits. See, that's a problem with English, <laughs> Cynthia will mention it later. Okay. Oh, I'm not saying anything. Entonces, we're eating habits today. Mm -hmm. <laughs> Entonces, nos vemos... No, you nos vemos what? en la segunda parte. We also call them hábitos. Hábitos, yeah. De monje. Uh -huh. Un hábito. Uh -huh. yeah. yeah. The joke. you don't At need them. You don't need them in Spain. You, you say, you say <risa> a nun and you you woke up and say, have you got any dirty habits? Hay <risa> ay, tus chistes de verdad. Es que me pacho. Vale, nos vemos en la segunda ay, parte. Ay, ay. Vale, Cintia. Comer. Comer. Comer. A los españoles. Bien, comer, os, os gusta hablar de la comida, ¿verdad? Y comer. Y comer. <risa> hablar y luego hacerlo, ¿no? Hablar y hacerlo, sí. sí. Eh, y entonces, hablar de la comida, de otra comida mientras comemos sí, esta comida. ajá, Normal. Sí. Entonces, ¿qué has comido hoy, por ejemplo? Hoy he comido tortilla de patatas española. Española con cebolla, ensalada y pizza. Vaya mezcla, Cintia. Sí, es que la pizza sobró de ayer, que preparé ayer pizza ah, casera también. Pizza casera. Casera, sí, uh -huh. la hago yo. Uh -huh. Pizza casera y sobró un poco de masa, entonces he hecho pizza y, y la tortilla con, con ensalada. Vale, pero tú sueles comer. A, ¿A ti te gusta que, que haya un, una mezcla en tu plato? ¿verdad? A mí me gusta una mezcla, pero sobre todo que haya ensalada. Me encanta la ensalada. Uh -huh, uh -huh. Y luego diferentes cositas para... Sí. Bueno, en tu opinión... <risa> en tu opinión... Ya Pero hay... a ti tienes hambre, ¿no? Sí, no, no, no porque estoy lleno. Eh, en tu opinión, ¿cómo es bien? Bien de... de... Ah, que he comido ¿Qué, ¿quieres, quieres hablar de la diferencia de, de bueno, lo que significa comer bien aquí en España, bueno, para la gente más tradicional, es que a ver comer bien puede significar que come mucho eh, también se dice es de buen comer una persona ajá. que come, come bien ajá. sabe, de buena cantidad eh, o comer bien puede ser comer de manera saludable Sí, ajá pero, por ejemplo, mucha gente dice... pues Yo como bien. Y, y, y tiene una, y una barriga de... Y se nota. Se narices. Nota. Sí. Entonces, pero... De forma sana, digo... Que si yo como de forma Ajá. sana... Eh, ¿Podría comer mejor? Sí. Pero... Pf, estaría triste. <risa> A ver, sí, podría quitarme... Eh, los carbohidratos eh, azúcares y todo eso Ajá. bueno carbohidratos y azúcares porque es lo único que malo que como Ajá. pero joder no tendría vidilla la comida vale no, sé, vale. Ni, ni no puedes comer patatas no puedes comer arroz ni pasta ni una pizza de vez en cuando ni yo qué sé pero ¿por qué dices sí, que, que los carbohidratos son malos? No, porque en las dietas generalmente te quitan los azúcares y los carbohidratos, ¿no? Que son azúcares también. Y que te dejan la grasa y la grasa, proteína. Grasa. Sí. Legumbres. Mm, verduras, sí. Eh, pues verduras. Y grasas eh, como aguacate, etcétera. Como Hombre, carne si sí comes carne, no como carne. Bueno, una pregunta, entonces. Entonces, como eh, de todo menos carne. Tú comes mucha comida eh, a la vez ni mucho ni poco mm. lo normal lo normal <ríe> no sé. pero como después eh... de comer cómo estás, te has puesto las botas no, o... normalmente estoy bien, de no tengo hambre pero no estoy de oh, qué dolor, no. no, a veces cuando tengo mucha hambre uh -huh. si como con mucha hambre me paso pero normalmente no, vale. como bien pero, ¿cuántas veces al día comes? Eh, dos. ¿Dos veces? Dos veces, sí. ¿Y, y la primera comida? La primera comida a las 12, una. Uh -huh. Y luego a lo mejor a las 4. ¿Y qué comes a las 4? Pues no sé, a lo mejor me como una manzana y avellanas. O me como... No sé, lo que me apetezca. Más como Dátiles. un snack, ¿no? Un snack. Sí, porque tampoco tengo muchísima hambre. Ajá. Como para no tener luego mucha hambre. Porque si no sí. luego tengo hambre a las 9 a las 10 de repente ah, tengo hambre, no quiero comer a las 9 a las 10 entonces como como algo así, o dátiles, eh, no sé, lo que me apetece en el momento. Vale, entonces tú, tú practicas lo que se llama el ayuno intermitente, ¿no? Yo sí, sí. Mm -hmm. ¿Y cuánto tiempo llevas haciendo eso? Años. Mm -hmm. no, no lo hago todos los días, eh, porque hay días que digo, pues no sé, o hay una cena... Entonces, pues, pues, ceno. O tengo mucha hambre o un día me apetece porque estoy enfadada. Pues, como <risa> eh, Pero como no somos de comer comida mala, Ajá. no somos de takeaways, ¿no? De restaurantes, mm. pues, mm. tampoco como mal. Mm. ¿Cuándo como? Tampoco sí. como helado ni nada de eso porque no me gusta mucho. Mm -hmm. Mm -hmm. ¿Y tú? No te estoy preguntando a ti, pero ¿y tú? No, pero... Eh... Estabas pensando en, en la diferencia. Es que hace, hace ahora, dos años, cambié totalmente mi, de dieta. Sí. Y, y llevamos, no sé, ¿llevamos tres años haciendo el ayuno intermitente? No, muchos más. ¿Más? ayuno intermitente lo hacíamos en Inglaterra. No me digas. Sí. Vale, entonces. Pero he cambiado... Hace dos años cambié totalmente mi, mi dieta y, y noto que ahora... Los ingredientes, mi comida solamente tiene un ingrediente, cada sí, comida, sí. ¿vale? Porque cocinamos de, de base, de, de, de verduras y de, de sí. todo, es de una cosa. Y, y antes yo comía comida que, que ya había, se había sometido a un proceso. Sí, como Digamos, salsas o algo así, sal, ¿no, por ejemplo? Sí, o, o, o, y, y mirabas los ingredientes y, y había 5, 6, 7, 8, 9, 10, no sé, sí. ¿sabes? Y sal y, y azúcar y eso. Sí. Y es la diferencia ahora, que como verduras, pero son verduras. y si miras el paquete y pone verduras, no hay nada más, ¿no? Claro. O harina de, de, de arroz, solamente lleva arroz entonces es la claro. diferencia ahora eh, con mi dieta que no, que no hay sustancias claro, eh, no, no. cuestionables luego luego tomas dro drogas sabes que tampoco claro, lo... sí. pero pero solamente <risa> no, no, la droga ahí. tiene la droga <risa> tiene una cosa Co Pone cocaína <risa> okay. y es cocaína no, claro. no, bueno. no es que yo carbohidratos no tomo vodka sí por supuesto hago <risa> un vodka no, dejé, no sé. también dejé de, de tomar alcohol hace sí, hace verdad. ahora dos años no es verdad Dos años, joder, ¿cómo pasa el tiempo? Pero tu dieta es peor que la mía, ¿eh? ¿Qué dices? En cuanto a. Um, restrictiva. ¡Ah! Yo, no, yo como, a mí me encanta, Cintia. Es peor que la mía, admite más cosas. Sí, sí, yo sí. Yo como prácticamente todo, bueno, todo. Menos carne. Carne ah. no como. Y de hecho, dejar de comer carne para mí fue muy bueno. Mm. Hay gente que. que Come carne y le sienta bien, pero a mí me sentaba mal. Sí. Y cuando dejé de comer carne, me sentí mucho mejor. Al tiempo pensé como, la digestión mucho mejor, mucho, para, para mí, eh, personalmente. Ajá, ajá. El resto, cada persona es diferente. Sí. Pero para mí fue mm, fenomenal. Mm. Sí como huevo, eh, es, es mi, mi proteína, cuando quiero algo de proteína, tomo, o sí sea, proteína animal, ¿no? ...como huevo, pero no como nada de, de carne. Una pregunta, Cintia. Tú has dejado de comer carne por el tema de, de los animales ¿no? y, y todo eso, ¿no? Y, y por salud también. Salud, ¿no? sí. Un tal señor eh, William Gates, ¿vale? Está creando una carne eh, que no es, no es carne, pero sí es carne. Pero no viene de, de animales. ¿Te la comerías? De Bill Gates, yo no me como nada. <risa> no. no. No. No, no, no, no. Por supuesto que no. No. De hecho, desde que está él haciendo todo esto, me estoy replanteando muchas cosas. <risa> <risa> Te lo digo de verdad, ¿eh? Estoy... ¿Qué? qué... O sea, Bill Gates o Monsanto, todo esto, yo no lo toco. No, no, no. No, no, no, para nada Pero todo lo que, nada. o sea, si Bill Gates dice eh, Mi eh, Mi marca es Bla, bla, bla, esa marca no la toco no. Aunque sea la carne más exquisita Carne vegetal Más exquisita del planeta No toco eso, vamos, ni con un palo <risa> Vale, vale Eh... <risa> Así te lo digo Pero a ti te gustan esas hamburguesas Como hay una hamburguesa aquí Que es súper cara eh, que, ¿cómo se llama? A mí me gusta la hamburguesa vegetal Que venden en Aldi Sí Me encanta, está buenísima Pero, ¿Cómo se llama la otra? Beyond la... Beyond Burger, Pero sí. me gusta más la otra Ajá Ajá Y es más barata también Pero como Beyond Burger Una vez o cada tres meses Pero son... 5 eh, oh. euros sí. por 2, 5 o 6 euros, algo así. No, sí, algo. Es, es caro. No, nunca me nunca he comido una hamburguesa. A ver, esas. los vegetarianos y veganos no pueden comer eso todos los días porque no, te, no hay presupuesto en el mes para comer. No. Eso es como un sucedáneo un día de. Hay una barbacoa. Sí, bueno, claro. pues, ¿qué estás? Eh, ¿Qué te quedas? ¿Left out? ¿O mm. te llevas un.? No sé, es para. Formar parte, ¿no?, de un grupo. Pero dices que te, Pero, te sienta, no, no te sienta bien, ¿verdad? No, a mí no. Mm. Me, se me repite. Uh, ¿Cómo se dice eso en inglés? Eh, que se me repite. It repeats on me. It repeats on me. Pues mm. eso, se me repite. Uh -huh. Bastante. O sea, sí. ¿puedo, puedo saborear la hamburguesa yes. todo el día. Y, como... <risa> <risa> que, que, de hecho, me pasaba con la carne también. Entonces, algo ahí no uh, no va bien. sí. Bien, eso eh, vale. Y, y para terminar, tu pecado, cualquiera, ¿Cuál, cuál es, cuál mm. es, ¿cuál es? De Dirty habits. Sí, sí, tu pecado en cuanto a la comida, de, de mmm, oh. no deberías, pero sí lo haces, bueno, cuando me tiene que venir la regla, es que como vea chocolate, vamos, pero lo, lo que sea de chocolate, <risa> como. Como yo vaya al supermercado <risa> los días antes de la regla, voy así con el chocolate. ¡Chocolate! Vale. Pero vale. eso, sí. Mm. Y además tiene que ser chocolate, no vale. Cuando Gordon dice, cómete una manzana. Es como... En mi mente está chocolate. ¡Qué rico! Eh! <risa> <risa> en, con pan. o no. Da igual. Y tengo... tiene que ser chocolate, pero además específico. Una manzana no... No. No. No, no llena el, el, ese hueco, ¿no? Es como si alguien quiere una cerveza y le dices, pues toma un zumo de naranja. Pues no, ¿no? Correcto, correcto. ¿Y tú? ¿Eh? ¿Mi pecado? Sí. Miel. Oh, qué aburrido, por Dios, miel. Yo no como... Oh, nada de azúcar, nada, nada, nada, nada, nada, pero miel sí. y, y ¿Qué es, el, el hombre... No, pero, pero joder, es miel... Eh, sin proceso, sin, eh, de, de directamente del... de, de la boca de, de la abeja, ¿no? Sí, del culo de la abeja. ¡Oh, oh! no, es, es de la boca. A la boca, sí. sí. Es, es vómito de abeja. La, la verdad, sí. Mm, qué rico. Pero. Todavía no. no me da asco, ¿eh? No, no. Bueno, si empezamos a pensar en eso. Pero viene huevos... del, del pueblo. El, la miel viene del pueblo mm -hmm. y, y no es. A ver, no han, no han hecho esos dos procesos que le hacen a, a la miel ahora que, que es um, homo, hidro... um, homogenized no sé eh, solo es con la leche no, sí, pero lo, lo hacen con la no miel sé. también, eh, ¿cómo hidro... se dice? ¿es hidrogenado? no no es que lo, lo pasan por un, un agujero súper pequeño que, y rompe las, la, las mo moléculas las uh, no lo sé sí, lo que hacen con la, la leche y con, con la miel vale, pero no ¿Sabes lo que vi en eh, una vez un vídeo de cómo identificar la miel verdadera y la miel falsa? ¿Lo viste tú? Eh, creo que sí, es con, con el agua. Y ponías miel en un vaso, en un. Da igual, un contenedor. Miel, un contenedor mejor. un vaso transparente, mejor, porque Ajá. se ve mejor. Y luego echabas agua. Eh, creo que era agua templada. Ajá. Y luego girabas eh, el vaso y mirabas, al rato mirabas, y si había forma de paneles de abeja en la miel era miel natural, si no, no sí, era miel natural, porque sí. retiene la memoria, uh -huh. la memoria genética de la miel, de los paneles y todo, increíble. Joder, increíble. increíble. Es la, el, el número Phi, ¿no? Ajá. ¿o ¿Cómo se llama el Fibro? Eh, um, es el Phi. Fi, Fib Fibonacci, ¿no? Fibonacci. Sí, joder. Eh, joder qué, qué interesante. Lo, eh. Sí, los milagros de la naturaleza, ¿eh? <risa> de la naturaleza. Bueno, entonces, chicos, eh, um, es muy posible que ya tengáis eh, hambre después sí. de hablar... Chocolate, de, miel, tanto, hamburguesa, el, pizza. Sí, de, de la comida... Entonces, hamburguesa de Bill Gates. Okay. Te quita el hambre para toda la vida. Bill Gates te da una hamburguesa, una vacuna... Pues sí. eh, de todo un poco, es que es, es muy filántropo él. Sí, sí, él sí, hace un poco de todo, ¿no? Malo. Entonces, eh, sí, sí Crea virus para Microsoft Ay, Bill Gates Bill Gates Nuestro amigo Vale Entonces Nos vamos Y nos vemos Hasta luego Adiós Before we go For those who like Cynthia's style And let's be honest Cynthia does have a lot of style <laughs> That's why I hang around with it Um We've just published, or we're just about to publish, uh, the book club seven-week series that Cynthia made on the Alchemist, the book The Alchemist. It's all in Spanish, uh, and it's uh, it's so it's for, what did you say, B? I would say it's for B2 onwards. Okay. So anyone that is uh, intermediate, advanced intermediate, advanced, they'll benefit the most yeah intermediate yeah mm -hmm. basically if you can read if you if you've started to read Spanish uh, novels or, or you're thinking about reading Spanish novels this would be a great place to start yes okay? so that course is now available on Thinkific I'll put the um, I'll put the direction the direction dirección no that's not what I want the a link drink. the address even <laughs> the address even you see it's just a Spanish I just can't <laughs> stop the Spanish anymore <laughs> It's taken over that's my mind. That's because you've done my course. That's, it, yeah, that's <laughs> right. Yeah, I did Cynthia's course and I can't sleep, stop speaking Spanish now. <gasps> yeah, wow. so if you're interested in that, if you like reading books, this could be a great course for you. Okay? Entonces, ahora sí nos vamos. Y nos vemos, chicos. Hasta luego. Adiós. Adiós.